Qué tal mis amigos? Un poquitito antes de las siete de la noche del día de hoy. Muy contento porque hoy sí tenemos una buena señal en nuestro programa de Zoom y la verdad que el día de ayer pasamos una experiencia muy triste porque publicamos nuestro evento directamente a través del Facebook Live, pero tuvimos un inconveniente, no teníamos audio. Y bueno, las ocupaciones de hoy no nos permitieron de alguna manera desarrollar en algún momento el tema de hoy y por tanto hoy vamos a de tratar de eh, desarrollar el concepto que mencionamos el día de ayer. Bueno, mi nombre es Boris Darmon, soy doctor en psicología educacional y tutorial, y como líder religioso he estudiado teología y, por supuesto, con maestrías en crecimiento congregacional, y una maestría en resolución de conflictos y mediación, me ayudan un poco a comentar algunos temas referentes al conocimiento que tengo respecto a los miedos. Hemos estado permanentemente hablando sobre, desde el 1 treinta a 31 de diciembre, sobre nuestra visión de futuro y hemos hablado sobre el propósito en la vida, pero muchas veces cuando encontramos nuestro propósito en la vida, nuestro para qué, o nuestro exteriorizar aquello que hemos encontrado dentro de nosotros como nuestra razón de ser, nos, o se ve limitado por paradigmas, situaciones difíciles, o miedos. Eh, en algún momento comentábamos el día de hoy, quizás la conversación de ayer tuvo una, un sentido, pero Hoy tenemos una experiencia adicional, un día más, y seguramente algunas cosas se van a añadir en nuestro comentario el día de hoy. Eh, comentaba con mi mamá algunas cosas interesantes que ella, a sus 92 años, este, todavía tiene en su cabeza. No me dice, hijo, tienes que tener cuidado aquí, que tienes que tener cuidado allá. Y le digo, no olvides que Dios siempre ha estado con nosotros. Él nos ha, con, nos ha conducido de una manera milagrosa. Y cada cosa que hemos hecho, eh, hemos visto la mano de Dios guiando nuestras vidas, mamá. Sí, eso es verdad, dice ella, eso es verdad, eso es verdad. Y nuestros miedos deben estar puestos en las manos de Dios. Sí, tienes razón, tienes razón. Pero le digo yo, pero a veces yo noto que tú comentas algunas cosas que sabes muy bien que Dios no lo permitiría. Y si Él lo permitiría, pues por supuesto, Él sabe por qué y cómo. Sí, tienes razón, dijo ella. Sí, yo te he enseñado eso desde niño, que tenemos que confiar en Dios. Ese es uno de los temas importantes que eh, estoy tratando de, de, de adoptar en mi vida, que cada situación difícil que yo veo pueda ser sometido a la mano y a la voluntad de Dios. Eh, yo soy un acérrimo lector del capítulo 91 del libro de Salmos. Me encanta cuando dice la que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Me encanta cuando dice bajo la sombra, bajo su protección. Me gusta el versículo 7 cuando dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Más me gusta cuando dice, pondré a tus enemigos debajo de tus pies. Bueno, bajo ese concepto, muchas veces nuestros miedos están circunscritos a tres nuevos eventos que hoy quiero comentar. El primero de ellos es el miedo a cometer errores. Decíamos el día de ayer, y por supuesto lo comentábamos si no pudieron escuchar ustedes el vídeo, es que. Las personas se aíslan, evitan establecer relación con otras personas con el fin de no cometer errores. No, yo no quiero hablar con esa persona porque de repente me va a criticar porque he dicho tal o cual cosa. O de repente voy a decir algo y no le va a gustar y me va a decir que eh, soy una persona así, que soy una persona ya. Entonces, el miedo a cometer errores generalmente está circunscrito a una persona que no tiene claro cuál es su identidad. ¿Quién no comete errores? ¿Qué persona en este mundo es una persona perfecta, es una persona que tiene todo arreglado, que su vida es un dechado de virtudes? Nadie. ¿Por qué los seres humanos tienen miedo a cometer errores? Porque creen que el cometer, cometer errores es una debilidad que te hace una persona vulnerable entre los demás. Puede ser o puede que no. Porque los demás también comprenden que también tienen errores. Cometer errores es parte de la naturaleza humana. No hay nada en este mundo que pueda ser perfecto y que no necesariamente tenga algún viso de cometer algún, algún desliz en su vida. Yo creo que las personas, hasta con el pensamiento, pensamos en el error o cometemos errores porque creemos o asumimos cosas que no necesariamente están en el nivel de la verdad, en el nivel de la realidad. Y muchas personas, incluso los más sabios, cometen el error de creer que ellos tienen la razón, porque han estudiado, porque tienen niveles de, de, de capacidad de, de, de análisis y de raciocinio, etcétera, etcétera. Podemos cometer errores todos. Nadie en este mundo es justo, es perfecto, es único. En ese sentido, porque es el, la persona que sabe todo o que sencillamente nunca ha cometido errores. Yo conozco personas que sus relaciones están limitadas a una o dos amigos o amigas con el fin de no relacionarse con los demás y simplemente para no cometer errores en sus relaciones con los otros. También es un problema emocional. Las personas que piensan que van a cometer errores cuando están en grupo, cuando están en, en una relación social, son personas que tienen problemas en sus emociones no saben manejar adecuadamente sus emociones, tienen problema para proyectarse a los demás, no tienen claro cuál es su propósito en la vida. Aun cuando tú podrías ver la amenaza de una persona que quiera criticarte porque tú cometes algún error, no te, no te sorprendería ni tampoco te sentirías vulnerable porque, porque tú tienes claro qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás haciendo con tu vida. Otro de los grandes problemas que el ser humano tiene es el miedo al fracaso cuando tú entiendes que los seres humanos intentamos permanentemente en esta vorágine de comenzar a vivir y fracasamos en algún punto, en algún asunto, muchas personas con el idealismo que han desarrollado en sus cabezas se sienten realmente frustrados, se sienten negados por la vida, se sienten abatidos por dentro, porque fracasan en algún intento. Yo he tenido varios fracasos en mi vida, y esos fracasos no necesariamente han sido para destruirme, para tomar un camino del error, o, de, o querer quizás buscar un, un camino de destrucción, sino más bien me han llevado a situaciones de reflexión situaciones serias de relación con mi familia, de relación con mi negocio, de relación con mi iglesia, de relación con mis libros que he escrito, muchas personas me han criticado, me han dicho que eso no es un no es éxito, que es una tontería, etcétera, etcétera. Como yo ya entiendo el concepto de que cuando tú haces algo hay personas que creen que lo que tú haces no está bien, cometiste un error y por tanto has fracasado. Yo ya no los tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que yo hice, la intencionalidad que desarrollé al desarrollarlo, perdón, al hacer lo que hice, es más fuerte que el pensamiento de las opiniones de los demás. Tú no realmente fracasas. Pasas por una experiencia de retomar cosas que estás en el, en el proceso del aprendizaje. Los seres humanos aprendemos en la vida. Y un fracaso no debe ser el comienzo del desánimo y la desesperación, sino más un proceso de aprendizaje ¿qué hice mal? ¿dónde estuvo mal en el proceso? ¿qué es lo que no debía hacer? y eso debe llevarte a una reflexión tan importante que en algún momento de tu vida dirás qué bueno que me pasó esto yo estaba en Estados Unidos cuando en el año 2000, 2008, 2000, 2007 2008 me visitó un amigo, bueno no era mi amigo en realidad plenamente, pero me dijo, oye Boris, va a venir una persona que es mi líder, quiere conversar contigo conversamos, me querían entrar en un programa de multinivel, de un producto muy bueno en, el, en Estados Unidos, y este señor me llevó a un auto de lujo, a una reunión, en la casa de una persona. Él quería mostrarme cómo se hace el negocio. Volviendo de la reunión, me dice, Boris, vende tus casas. Viene una crisis tan fuerte en 2008, que no vas a poder vender tus casas. Yo tenía cinco casas en Estados Unidos. Las compraba, las remodelaba, las alquilaba dos o tres años, y luego las vendía. Ese era el negocio que había desarrollado mientras tenía un, un negocio de, de reparaciones, de casas y cosas por el estilo. Y yo le dije, nah, no, creo que sea eso así. ¿Tú has vendido tu casa? Le dijo, me dijo, el mes pasado he vendido mi casa, mi mansión. Yo tengo una mansión de seis millones y medio de dólares, mis caballos, los vendí todo. Porque viene la crisis. Yo no le creí. Llegaron los, los al siguiente año, 2008, 2009, y me di cuenta que realmente la crisis había llegado. Yo perdí cerca de un millón de dólares en las inversiones que tenía en mi casa. Me quedé realmente, literalmente, en la calle. Dejé los Estados Unidos, comencé a decidí venir a, a Sudamérica, y alguien me decía, ¿por qué te vuelves de Estados Unidos? ¡Has fracasado! Fracasado en el intento, no es fracaso intentar hacer cosas que los demás no, está, no se atreven a hacer, no es fracaso si algo no va bien, debe llevarte a una reflexión tan grande, tan profunda de autoanálisis, de análisis de las circunstancias que te pasaron para que tú puedas finalmente determinar qué es lo que te enseña esa experiencia no tengas miedo a fracasar no tengas miedo a no alcanzar las cosas que pensabas alcanzar en el nivel que tenías dentro de lo ideal que tú querías no todo lo que tú quieres en el ideal que tú tienes vas a lograrlo al, al 100%. Siempre va a haber un proceso en el cual tú vas desarrollándote como persona y en ese camino vas descubriendo algunas cosas interesantes, pero si en algún momento eso se detiene, hay algo que aprender. Para mí fue una maravillosa experiencia, gran experiencia. Mis hijos me ayudaron, eh, los amigos de ellos me, me dieron la mano para poder resolver este tema y por supuesto en los siguientes años se resolvió. Y gracias a Dios aprendí. Ahora, el gran problema de las personas que fracasan es que no quieren aprender. Hay personas que cometen un error y fracasan y deciden, nunca más voy a hacer eso. Yo no voy a volver a hacer eso. Y se desaniman y entran en una situación de, de, de, de castramiento mental. Realmente se bloquean de tal modo que no quieren hablar del asunto. Y dicen, yo nunca más voy a hacer eso mismo. Una persona que reflexionaba acerca de eso, le decía yo, si tú mañana pierdes el trabajo y porque has perdido el trabajo, porque te botaron del trabajo, ¿tú nunca más buscas trabajo? No, si sí tengo que buscar, ¿con qué voy a levantar mi familia? Y le digo yo, entonces significa que los fracasos no necesariamente tienen que ser el comienzo del deceso, sino el, el comienzo del aprendizaje y un proceso de desarrollo hacia algo mejor. Hace más o menos unos once años atrás, en una lectura matinal, leía y decía que las cosas que te suceden hoy son preparación para las cosas, para cosas mayores en el futuro. Miren, hace once años lo leí y me di cuenta que las pruebas que pasé, las situaciones difíciles que aparentemente eran fracaso, terminaron enseñándome para que el día de hoy yo pueda tener cierta fortaleza y cierta claridad respecto a ciertas cosas que quiero hacer en mi vida me he dado cuenta que esas cosas sucedieron y que sucedieron, no, no utilizamos la palabra por algo, en realidad no es por algo, a menos que tú lo consideres así, que si sucede eso y sucede duramente que tú tomes por algo un aprendizaje de esa experiencia para poder utilizarla como un instrumento, como una herramienta que te ayude a crecer en los tiempos futuros. Nada está dicho en el futuro, nada está hecho en el futuro, hay que construirlo y para construirlo necesitas tener experiencias otro de los grandes temores y miedos que tiene el ser humano es el éxito y me da muchísima pena sabes el otro día comentaba con una persona y le decía tú crees que puedes hacer un negocio en el cual tú puedas desarrollar riqueza dijo no yo creo que no no me gustaría ser rico dijo él digo por qué no, es que, mira, esas cuestiones de, de ser rico, de tener cosas, materiales, y qué sé yo, no, no me llama la atención. Me digo, ¿te gusta vivir en la pobreza? Bueno, sí, me siento orgulloso de lo que tengo, y lo que tengo es suficiente. Me alegra mucho por él. Pero hay personas que tienen miedo y creen que es imposible ser rico, que es imposible alcanzar el éxito en alguna cosa que normalmente es criticable y muchas veces, a veces este, muy, muy eh, observado por otros y que muchas veces no queremos porque tenemos miedo a la crítica, a esas personas que constantemente están pensando mal de nosotros. porque el éxito es para algunos un momento de miedo? Porque algunos piensan que el éxito es el final del camino. Y yo quiero explicarte esta noche que el éxito no es eso. Yo tuve una experiencia muy interesante con un amigo que me comentó lo que le pasó. Estaba haciendo los regalos para Navidad, estaba empaquetando, sentado en la, al pie de la cama para sus hijos, sus nietos. Y en un momento cuando él estaba mirando una de las cajitas y poniendo el o el tape para hacer la cajita de regalo, cerró los ojos y no pudo abrirlos otra vez. Me puse a pensar, ¿qué es el éxito? El éxito son pequeños logros, son pequeños peldaños, son pequeños pasos, no son el final del camino. Tú te imaginas en este momento yo cierro los ojos, y cuando digo voy a abrir los ojos y los abro, he tenido éxito porque puedo ver. Imagínense si yo puedo levantar el dedo, bajo el dedo, y yo no lo puedo levantar nunca más. No he tenido éxito. Es el éxito. El éxito no es ese, ese mundo absoluto en el cual tú quieres llegar porque tienes un, un ideal. El éxito es cada pequeño paso. ¿Saben cuál es el éxito? Una respiración, observar una flor, tocar un pétalo, es el éxito. El éxito no es algo que tú logras al final del camino. Entiéndelo bien. Siéntete feliz de que esta noche vas a ir a dormir y mañana vas a despertar. Has tenido éxito. Siéntete feliz que mañana vas a poder vivir. Has tenido éxito. No tengas temor al éxito. El éxito es algo común, es algo cotidiano en la vida del hombre. El éxito no se mide por las cosas que tú tienes, sino por el bienestar que tú logras con, con cada cosa que haces, teniendo claro el propósito de tu vida. Hay personas en este mundo que no quieren tener éxito porque tienen miedo a las críticas de los demás. Los miedos han bloqueado mentes, han bloqueado proyectos, han hecho que muchas personas sean infelices porque simplemente se han sometido a circunstancias de castración mental, de castración, castración espiritual, de tal modo que ya no pueden producir nada. Están bloqueados, están encarcelados por la desconfianza, por la fal falta de capacidad de comprender por qué, para qué están en esta vida. Yo quiero animarte esta noche. Estoy terminando mi, mi presentación hoy. Yo quiero animarte a que tú puedas tomar decisiones en tu vida para poder evitar esos miedos. Y si no puedes, te doy una recomendación. Hay algo que se puede hacer de rodillas. Si mi pueblo se humillare y doblare su rostro y viniere a mí, yo escucharé sus ruegos. ¿Tienes miedo de la vida? ¿Tienes miedo de emprender un proyecto que te haga rico? ¿Tienes miedo de emprender un proyecto que te haga fiel a Dios? ¿Tienes miedo de desarrollar relaciones con otras personas que te permitan ayudar a otros? ¿O quién sabe ser un ejemplo para los demás, para ayudarlos a prosperar? Ponlos a los pies de la cruz. Allí hay paz. Allí hay esperanza. Cuando tú miras al Cristo crucificado, tu vida toma un sentido diferente porque él ha prometido que él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo con la presencia de su espíritu y no debe haber un miedo en tu corazón. Y si algo sucede en este mundo, te mueres, te enfermas o te pasa alguna situación difícil del cual tú no puedes tener el control, recuerda que Dios está permitiendo porque tiene un propósito en tu vida no tengas miedo. Él es capaz de conducirte incluso en la desesperación. Él es capaz incluso de dar paz a tu vida aún en la tribulación. Un grupo de discípulos habían subido con Jesús. Jesús estaba cansado. Estaban pasando el mar de Galilea y se presentó una gran tempestad. Dice la historia que la tempestad era tan grande que el barco se hundía y Jesús dormía. Y desesperados los famosos experimentados, los pescadores comenzaron a abogar y abogar para tratar de llegar al puerto así somos los seres humanos cuando cuando tenemos una situación difícil creemos que somos capaces de salir de nuestros problemas y nuestros miedos nos llevan a actuar de manera humana y hacemos todo lo imposible para salir de nuestro problema pero no tienes que hacer eso el maestro está en tu barco él está dentro de tu de tu navegación él está en medio de tu tempestad acércate a él y dile maestro ayúdame y él va a despertar y va a mirar tu situación y va a decir a la tempestad, calma, enmudece, cállate, no molestes a mis hijos. Le dirá a tus problemas, no más molesten a este hijo porque es mío. Y la confianza que tienes en Cristo hará que tu propósito en la vida pueda pasar situaciones de tempestad tan grande porque Cristo hará la labor que él tiene para ti, apaciguar las tempestades, detener aquellas cosas que te pueden destruir. Lo ha hecho conmigo muchas veces. Hoy estaba muy preocupado porque en la mañana fui a recoger una herramienta que necesitaba para hacer unas, unas este, vaciados de cemento. Estaba volviendo preocupado porque tengo una persona que me ayuda. Y dije, es una persona adulta, yo también soy una persona adulta, cansados, no vamos a terminar lo que queremos hacer. ¿Cómo podría encontrar yo una persona que me ayude y que sepa de construcción? Me van a perdonar lo que les voy a decir, pero tal vez suene ilusorio lo que voy a decir. Pero vi a una persona como a un medio kilómetro caminando. Me levantó la mano, me dijo, ¿me puede llevar hasta el pueblo allá? Mi, he dejado mi moto allá y estoy tratando de recogerlo. Sube. Y subió. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dio su nombre. Le dije, ¿qué es lo que haces? Yo soy trabajador de construcción, me dijo. Hoy no tengo trabajo, estoy yendo a recoger mi moto porque ayer terminamos tarde de vaciar un, un piso. Le digo, ¿quieres trabajar el día de hoy? Ya, me dijo, no hay problema. Recoges tu moto y te vienes a la casa para trabajar. Yo te hago una pregunta. ¿Tienes algo que Dios no pueda contestar? ¿Necesitas un trabajador de construcción? Habla con él. Él te lo pone en el camino. Hoy trabajó conmigo ese muchacho. Le di gracias a Dios y le dije, Dios mío, qué tan maravilloso que tú eres. Hasta las cosas simples que yo necesito, me las provees. Hasta las cosas insignificantes me las das. Porque Dios es un Dios que conoce tus temores, conoce tus miedos. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Te libraré de la tribulación, dice el Señor. ¿Quieres esta noche decirle a Dios, pongo mis miedos a tus pies para que tú me ayudes a lograr que el propósito de mi vida se cumpla cada día hasta cuando tú vengas? Yo te animo esta noche que hables con el Señor y que te ayude. Y Él lo va a hacer. Lo hace conmigo, que soy pecador. Contigo también lo hará. Porque Dios es misericordioso. Deseo que Dios te bendiga esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, Qué gracias te doy por todas las cosas que tú haces por nosotros. Digo por nosotros porque mi familia recibimos bendición de tu parte. Tú siempre estás guiándonos, siempre nos estás abriendo las puertas, siempre estás resolviendo las cosas que nosotros no podemos. Porque tú eres un Dios que conoce nuestro corazón, conoces nuestro propósito en la vida. Y por esa razón, Señor, yo quiero esta noche agradecerte y también quiero agradecerte por la oportunidad que me das de poder dar este testimonio a mis amigos, que ellos puedan también confiar en tus promesas y poner sus miedos a tus pies. Y tú, con el poder que tienes, con la misericordia, la unisapiencia que tienes respecto a la vida de cada uno de nosotros, vas a dar solución para que vivamos una vida con propósito. Bendícelos, bendíceme. Ayúdanos siempre hacer un testimonio para los demás. Te encomendamos todo esto en el nombre de bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos saliendo en Facebook Live, en vivo, todas las noches a las siete de la noche. Síguenos. También en nuestros grupos, en nuestros fanpages, aparecemos, y también puedes verlo media hora después en Boris Darmon canal en YouTube. Nuestro canal que publicita todo lo que nosotros grabamos en nuestras conferencias. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Chao, chao.